Mi nombre es Norma Gixon. Quiero dar el testimonio de la sanidad recibida en el culto del domingo en la tarde 29, Día del Señor, culto de sanidad y milagros, anunciada durante la oración de Daniel por nuestro pastor Gavillán. Hermano, yo me preparé con todo mi corazón, con arrepentimiento, con ayuno, con ofrenda de paz clamando a mi Señor para recibir esa sanidad y le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial porque la situación que yo venía presentando está relacionada con el nervio asiático. Desde hace muchos años yo fui diagnosticada con problemas de columna cervical y lumbar. Estas hernias hacen que se produzca presión en el nervio asiático y esa presión es muy dolorosa. Y últimamente tenía ese dolor tan constante que no se me quitaba ni durante el día ni durante la noche. Y cuando me acostaba, más dolor aún. O sea, un dolor perenne, permanente, permanente, muy doloroso, muy doloroso. Y yo, bueno, estoy, he estado clamando a mi Señor, he estado pidiendo sanidad, he experimentado sanidades Señor en otras áreas de mi vida. Que el Señor también me ha dado esa dicha, esa oportunidad de ser sanada. Y mis hermanos, de verdad que yo eh, pedí desde lo más profundo de mi corazón a mi Señor para que me curara, me liberara de ese dolor. Y bueno, les cuento que el sábado, en la noche, yo sabía que mi pastor David ya estaba orándole al Señor, ya estaba clamando con el pañuelo ungido por nuestro pastor principal, doctor Reverendo Yerolí, pañuelo que contiene poder, poder de Dios y que sabía que mi pastor había estado orando porque yo dormí esa noche distinta y sentía como todo se me iba aliviando. Para el día del culto de oración ya yo había mejorado bastante y recibí la sanidad. Ese dolor se fue por completo. Pude dormir por completo. Hasta el momento, y creo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, que ese dolor no me dará nunca más. Ahí podemos ver el poder, cómo nuestro Padre Celestial garantiza esa oración de nuestro amado Pastor Principal, doctor Reverendo Jerolí. Sea la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, estoy agradecida, no es la primera vez que el Señor me ha mostrado su amor y que me ha sanado a través del pañuelo sobre el cual ha nuestro pastor principal. Hermano, estoy muy agradecida, me siento muy feliz porque estoy liberada de ese dolor que no se me quitaba ni un instante. Ese es mi testimonio. Mis hermanos, tenemos que cada día, cada día buscar más del Señor, cada día más orar, cada día más arrepentirnos, alejarnos de todo todo lo que Dios nos dice que nos alejemos en su palabra que hagamos todo lo que el Señor nos dice que, que hagamos y dejemos de hacer todo lo que nos dice que dejemos de hacer y nuestro Señor nos va a responder porque Él es fiel sea la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial gracias a mi amado Pastor Principal Doctor Reverendo Yerolí la familia pastoral Pastor David la familia pastoral también de nuestro Pastor David mis hermanos, Dios es real, a Él sea toda la gloria, sea toda la honra, de verdad. Gracias, gracias te doy, mi Dios Padre, todo, todo poderoso.